Y sí, sí, bueno, sí, sería buenísimo poder hablar con ella también. ¿Le mandaste el link para que pueda estar? Sí, se lo mandé, de hecho le mandé un audio, y le dije que si nos interesa mucho conversar con ella y que se integre al proyecto, que igual cuando se conecten, si se conectan las demás, porque me dijeron que a las 12 de acá se podían conectar, Bien. pero este para comentarles un poquito que pretende Orgullo Disca, lo de las Poli <risa> que te comentaba y este y pues que pretendemos con este espacio, ¿no? Seguro igual sí. esta semana dado vuelta loca y no pude hacer redes sociales, de hecho tengo pendiente hacer las redes sociales tanto de Orgullo Disca como de Cádiz, uh -huh. que va a ser mi compañía que con eso también ando un poquito vuelta loca lo bueno es que con lo del coronavirus me voy a dar como que la calma en estos días de encierro para poder organizar todo, ¿verdad? Y la verdad que para decir un poco ahora lo del coronavirus, digo, eh, más de uno debe estar sintiendo lo que sentimos muchas veces nosotros, ¿no? De que no podemos salir, de que nos, nos limitan la posibilidad de, de salir a la calle, eh, ya sea ahora por una enfermedad o por un virus que hay dando vueltas y que lo tenemos que hacer todos para cuidarnos, pero bueno, en definitiva buscar otras alternativas para, para poder comunicarnos, y bueno, coincide justo con que todos están en las casas, y, y, y bueno, y usamos la tecnología para, para poder acercarnos, así que bueno, esa era la idea también. Y es como una ventaja, que es lo que ahora le estaba diciendo a mi tío, le dije, pues es que ahora sin querer queriendo el coronavirus los va a ser incluyentes. Claro, exactamente. En qué sentido de que vamos a estar en casa, encerrados, y que nos enfocamos en Latinoamérica, ¿no? Porque siempre se fijan en Estados Unidos y la idea está re bien. ¿En dónde te parece? La había visto, me la pasaste por el... Ahí está. Ya, ya se está compartiendo. Ah, la, que la ver? las Cositas. Ya mejoraste el logo. Sí, sí, sí. Esta sería esta sería una barra de, de accesibilidad en donde, bueno, se puede mejorar. Está bárbaro. Manera. De hecho, yo creo que tú vas a ser las que nos vas a ayudar con los sitios web accesibles. Buenísimo. Sí, la idea digo que es vamos que... A claro que sí. la, idea, la idea también es eh, que la página sea accesible como para discapacidad eh, visual y todo esto y exactamente sí falta aprender pero bueno vamos vamos en ese camino los logos son los dibujos son hechos por nosotros también y, y bueno la idea es, es esa que podamos mostrar lo que sabemos hacer y, y compartirlo con el resto viste el blog que tenemos con mi familia no lo he visto muy bien es que rápido nada más entró tu instagram pero lo vi por encimita de hecho te soy sincera Nada más te he seguido por, por Facebook y vi algunas fotos y este la verdad te soy franca. Yo cuando, cuando pienso en, en el mí del futuro, sí. estoy hablando cuando tenga como treinta y tantos años, me veo así como vos, medio loca, toda tatuada, ah. ya no viviendo en mi casa. Acá los hijos les decimos bendiciones. y la acá llena de bendiciones. Años. Y mis hermanos y yo vendíamos que cositas de pasta francesa, artesanías de papel maché y tal, todo esto, incluso paletas de bombón y cositas así, y nos daban las ganancias a nosotros, no teníamos que pagar absolutamente Por un centavo. Y acá hay gente económicamente mal, y que una no tiene para el colectivo, como dicen en Argentina, que es para el transporte, y dos, la poca ganancia que les iba a quedar del producto, se iban a ir en, en pagar lo que les iban a cobrar del puesto, ¿no? Asociaciones civiles. Pues no, era del gobierno. Bueno, bueno en, realidad, era del gobierno y en realidad en que... realidad a veces las, las asociaciones, muchas asociaciones civiles, eh, dan trabajos falsos a las personas con discapacidad y ponen el nombre de la inclusión, eh, la, la, el brindar trabajo, cuando después por atrás suceden estas cosas, los, los, los compañeros y las compañeras están poniendo su cuerpo, están poniendo sus ganas, soy su padre, capacidad, y terminan eh, ganando nada. Ten, Acá ten... es lo que pasa con los talleres los... protegidos, Exactamente. en los talleres protegidos los ponen a los nenes de discapacidad intelectual a hacer galletitas, a hacer tamales, a hacer trateadores, bueno. ¿Y qué sucede? Te pago 10 pesos y mientras yo, directora, me voy de vacaciones a Europa. Exactamente, por eso es importante que nosotras podamos hacer esto, aunque seamos hoy solo dos personas. <risa> en algún momento esto va a estar lleno de, de cuadraditos, estoy segura, en donde podamos hablar por diferentes temas y el trabajo es uno de los que a mí más me interesa. ¿Por qué? porque me di cuenta de que eh, no solamente tenemos que pelear para que podamos tener igualdad de condiciones en el uh -huh. trabajo, sino también para que podamos tener salarios dignos, justamente que no sean precarizados de esos trabajos, uh -huh. que se nos cuide y que también eh, tengamos contempladas las licencias que podamos llegar a necesitar si tenemos trabajos que son fuera de nuestra casa, como así también los apoyos que requieren me parece que es fundamental que nosotros, que tenemos la visión de la realidad, podamos transmitir esto para las empresas, para los trabajadores, y, y para toda esa, neutralizar todas esas... escuelas, etcétera. Exactamente, y neutralizar a todos eh, esos satélites que se van generando alrededor de la discapacidad uh -huh. con los gobiernos, en donde no se piensan las personas, simplemente se piensa en las personas como un negocio. Exactamente, no como que es algo que nos ayuda a todos como comunidad, ¿no? Uh -huh. Que es lo que decíamos, por ejemplo, acá de, de las banquetas o veredas, como les dicen en Argentina. Este, acá lo que yo observaba y en un trabajo de la universidad, hice esa reflexión. Hice varias tomas en, la, en una banqueta del centro de mi ciudad, donde hay postes en medio de la banqueta, ¿no? y vi que pasaba gente de la tercera edad con bastón, nenes en carriolas y tal, y dije, es que la, la accesibilidad universal no es solo para usuarios de sillas de ruedas, no, es beneficia para todos. a todos, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eh, yo hice un curso a través de esta modalidad, a través de Zoom hice un, eh, un virtual, un curso sobre accesibilidad universal y justamente ahí entendí eso, ¿no? entendí que, que beneficio, lo que beneficia a la discapacidad beneficia a la sociedad entera, entonces por eso la idea, digamos, de ponerme en contacto, eh, que nos pongamos en contacto nosotras, ponerme en contacto con, con diferentes personas que tengan el mismo objetivo común, para empezar de a poco a ir construyendo esto, que, que sepan por qué es necesario. No es que es eh, el tema de la accesibilidad y el tema de los apoyos un, un capricho, que sea. Sí. Eh, y, y es importante que lo podamos decir nosotros y hacer nosotros. Eh, es importante que se nos dé esa posibilidad de participación. Exacto. Y es lo principal, que comencen nada sobre nosotros y nosotros. Uh -huh. Y pues si no es sin discreción, ¿cuántos años tienes? Ah. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? No por la altura, ¿eh? Mide 1,27, así que no te guíes por la altura. Dice de que está chiquita, pero... <risa> A ver, pensá, pensá. Unos 32. ¿Latiné? ¿36? 36. Mm, te dije que yo de grande me veía como tú <risa> ¿Cuántos años tenés? Yo 25 Bien, bien, claro, Entonces 25. a mí lo que me gusta es eso, mezclar más experiencias sí. De gente más mayor que yo, que ya tiene un poquito más de colmillo Y yo como millennial <risa> Y yo como millennial y chava Otra visión de cosas ah, que, bueno. que tengo ya. Hola, ¿es tú Bendy? Sí, se llama. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, Decide? Hola. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien. Yo me llamo Maffer. Soy de México. ¿Y vos de dónde estás, Decide? De Rosario. De Rosario, Argentina. Órale, genial. A ver, ¿qué día voy a visitarlos? Cuando quiera. Es mi sueño, sí. ir a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba y a Mendoza. Rosario, Rosario. Rosario primero, vas a decir. Rosario. Sí, escúchame, ¿y vos en México? ¿Qué había en México que, vos, que a vos te gusta? Los Casimeritos. ¿Qué le gusta? Porque... Casimeritos. Los Casimeritos. ¿Qué es eso? Una de colores Luego voy a buscarlos porque de acá, bueno, hay muchas cositas. Eh, ¿Te gusta la película de Coco? De aquí es Coco. Bueno, ahora se va a jugar a lo de una amiga. ¿Te lleva papá? ¿Sí? ¿Sí? Espérate mucho, preciosa. Chao. Bye. Chao. Hija. Chao, mamá. Y bueno, ahorita volvemos a busqué la ponencia para volver a esto de los lenguajes, que precisamente contextualicé y me voy a ir a lo que te he comentado de las hipermediaciones, ¿Vale? y términos como la infoxicación y tal, que tiene que ver con esto, de las nuevas formas de comunicarnos, pero a través de las redes sociales y cómo a través de esto se empoderan las minorías. Bien. A ¿Dónde estás? Me es madre. Pero bueno, entonces, cambiando de tema, te doy lo de la ponencia que te dije claro. que me cagué de miedo y... <ríe> que eran como cinco personas, pero entre puro académico, fifí, este, yo, una humilde, tullida, eh, casi eh, que recién salió de la facultad y tal, pero pues me los amarré y ahí te va el coloquio. Escucha. Ahí dime si sí, compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues, este, ¿esta cosa se puede bajar o se puede correr? O, para que no estorbe, digo. Eh, sí, fíjate en una de las tres opciones que. Ah, se minimiza, ya vi. Perfecto. Bueno, pues esta ponencia se llama cómo los espacios digitales podrían generar vínculos de comunidad para las personas con discapacidad, ¿no? Batallas y luchas que no debemos olvidar. Pues aquí lo que puse es antes cómo se conceptualizaba la, la discapacidad desde la visión de los nazis y Hitler, que era erradicar a toda la persona con discapacidad, o en ciertas discapacidades, este, como las las mentales o intelectuales eran objeto de experimentación. Nosotros también hemos aportado a la ciencia, y lo que yo dije ese día fue que ni siquiera las gracias nos dieron. Que muchos medicamentos, muchos tratamientos, surgieron a raíz de experimentos incluso dolorosos que literal le abrían la cabeza a la gente y le partían el cerebro y veían cómo funcionaba su cerebro de diferentes formas, o sea, ante tanto dolor y sufrimiento, ni siquiera la ciencia nos ha dado las gracias a las personas con discapacidad por contribuir, no de manera voluntaria, involuntaria, al desarrollo de, de la ciencia, ¿no? Y también de esta parte de la institucionalización sí. que había, donde mantenían encerrados en instituciones a las personas con discapacidad, que éramos fenómenos de circo y todo esto, que eso es lo que no debemos de olvidar, pues, de y parte de nuestra historia, ¿no? Quiero aportar algo, que muchas veces todavía seguimos conviviendo con parte de eso, Fer. Exactamente, que es a lo que voy. Después de esto, pues, son modelos y paradigmas de la discapacidad donde hice un recuento, una línea del tiempo histórica, que hay cosas de la antigüedad que todavía seguimos con esto. Sí. Por ejemplo, en la antigua Grecia era el modelo eugenésico donde si nacía alguien con una deformación o discapacidad, lo mataban. En la actualidad, ¿qué hay? El aborto eugenésico. En países como Finlandia, creo que ya no nacen chicos con síndrome de Down. Entonces, eh, es donde digo, de verdad estamos progresando, o regresando a la época antigua, donde creían que, que nada más el ser que podía ser productivo, era todo aquel que no tenía ninguna amor, que no era amorfo en su cuerpo, que todo era la perfección, como lo pensaban los griegos, ¿no? En la Edad Media, este, ahí hay algo curioso porque el grupo de los mendigos, este, la mayoría estaban conformados por personas con discapacidad. Pero en días pasados, en una de mis transmisiones precisamente, estaba hablando con Eneida, una amiga mía que tiene sordo ceguera y es gestora cultural, le gusta mucho leer, informarse y todo esto, y nos estaba compartiendo que en esta época eh, a muchas personas con discapacidad, sus propias familias las discapacitaban, es decir, le amputaban una pierna o un brazo para que te causara lástima y pudiera pedir más plata en las calles, ¿no? Entonces es ahí lo que se me llamó la atención y tiene que ver también con parte a esta crítica que le hacen a instituciones como la famosa Teletón, ¿no? Después sigue el de los freaks, donde éramos fenómeno de circo, pero también se lucraba con la discapacidad, y a la discapacidad se le representaba de una manera negativa, que yo de joda, eh, yo, mis, uno de mis proyectos que quiero hacer personales es ser estandopera. Me gusta mucho decir estupideces y hacer reír a la gente con mi humor ácido sobre mi discapacidad, pero yo adrede le llamo mi freak show porque en un sentido sarcástico, de que antes nos veían de una manera pasiva y como fenómenos de circo, pero ahora yo me quiero mofar de la sociedad, de lo que decíamos, lo que me comentabas tú de tu universidad, ¿no? que cómo era posible que para tomar el ascensor tenías que subir escaleras, ¿no? Okay, perfecto, está bien. Voy a tratar de darlo rapidito, que esta fue la parte un poquito más extensa, ¿Sí? pero acá pues voy a seguir yo como buena milenial, hice un meme donde puse la representación del enemigo a vencer, el capacitismo. Sí conoces a Soraya Montenegro, ¿no? Sí, sí, sí, de lo que estábamos hablando. Entonces le puse, muéranse malditos lisiados marginales. ¿Qué sí. es esta parte de la antidiscapacidad, no? O no sé si viste un mensaje de Orgullo Disca de la marcha que hubo en Argentina, donde decía, aborta tu discafobia. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto del capacitismo? Sí, sí. Y bueno, puse medios de comunicación, hegemonía y cultura de la discapacidad. Ramsey, la hegemonía sea, se hace, deshace y rehace a sí misma, porque es un proceso permanente vivido, no solo hecho de fuerza, sino también de sentido, apropiación de poder, crear identidad, seducción y complicidad. Datos y estadísticas sobre discapacidad en México. El Inegi registró en el año 2014, 6% de la población vive con discapacidad en México, de las cuales... El 61.5% son mujeres y el 58.5% son hombres. La cultura de las masas y la industria cultural. García Canclini. Es una dupla contradictoria. La cultura de las masas es popular dominada, mientras que la industria cultural es dominante. Forma parte de la otra edad al, al identificarse como un ellos y nosotros. Y ahí tiene que ver con lo que decíamos del capitalismo y de mi ejemplo de Teletón, ¿no? Exactamente. ¿Cómo nos percibe Teletón de una manera pasiva, de una manera hay que ayudar a los pobrecitos? Y es su ignorancia de los creadores de contenido que es solamente lo único que alcanza a captar su cerebro o su pensamiento concepcional y discapacidades. Teletón es un centro donde ayuda al niño con discapacidad a caminar. ¡San, ¡Se acabó! no tienen más criterio, más herramientas más concepción de o conocimiento de Teletón o incluso de la discapacidad donde solo se enfrascan en es un centro donde el niño con discapacidad sale caminando entonces acá es otra que te voy a poner antecedentes del Teletón de la cultura de la discapacidad en México yo como comunicóloga pues me encantaban ver películas mexicanas que me dejaban de tarea. Y uno de los personajes emblemáticos con la discapacidad. Y que para mí representa la discapacidad en esa época es en nosotros los pobres la paralítica. ¿Si ¿Sí llegaste a ver esa película? No. La, la serie paralítica esta, sí. La serie esta de Mariela del Barrio sí, eh, con Fernandito. Ok. ¿Y los olvidados de Luis Buñuel, la llegaste a ver? No, no, no. Bueno, te contextualizo de estas dos, ¿no? Te estoy hablando México, los años 50, donde la persona con discapacidad era vista con lástima, de una manera pasiva, donde todo el mundo abusaba de ella. Hay una escena emblemática donde asesinan a este personaje, la paralítica. Bueno, dos escenas que a mí me traumaron y se me hicieron muy significativas, ¿no? Te estoy hablando que acá en México la gente más jodida vive en vecindades, que son casas donde en un cuarto viven varias personas y pagan una renta y tal, hay un patio para todos y todos en un lavadero, como la del Chavo del Ocho, haz de cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, era una época jodida de crisis en México y pasó algo en que pues los iban a embargar. Las pocas chácharas que tenían en su casa se las llevaron y hay una escena emblemática donde se llevan la silla de ruedas y dejan a la señora postrada en el piso, nomás pelando los ojos, ¿no? Hay otra escena donde ve a un señor robando dinero de una casa y ella es la única testigo. Pero pues el viejo es un viejo alcohólico y cree que ella va a contar, que va a decir que fue el ratero. Entonces la cachetea y la mata poniéndole un trapo en la cara. ¿No? Ay. Entonces es la parte pasiva, la parte de que aceptábamos abuso. En esta, esta escena en particular de los olvidados, son los chicos de una colonia jodida... Este, unos chicos pues como pandilleros de aquella época Y aquí lo que hacen es que asaltan a este señor con amputaciones en los brazos y piernas Al cual le el le decían el camellito Y pedía plata en las calles Y pues lo asaltan, le avientan su patineta por las calles rodando Y lo avientan y se llevan la plata que tenía él Y pues esta típica escena de la maldita lisiada ¿no? que nos tienen entonces por pasivos, por tontos, que pueden abusar de nosotros. Por eso tomé estas tres representaciones de la discapacidad antes de los 2000. Cultura popular, ser tau, la cultura popular urbana es conflictiva, no desde algo extraño, sino desde el resto y con estilo. Experiencias sin discursos, saberes inservibles, a la colonización tecnológica, los marginados cargan simbólicamente la cotidianidad y la convierten en el espacio de una cultura muda y colectiva. Es por eso que me nombro Tullida. <tose> es precisamente por eso que me nombro Tullida, Chueca, Lisiada, eh, cosas así, pero eh, creo que la gente con menos conocimiento que uno, pueda causarle ruido el hecho que yo use estos términos y a la vez me diga activista por nuestros derechos y utilice términos capacitistas. Es para crear esta confrontación, ¿sabes? Esta sí, sí. Confrontación. el tema es que, bueno, eh, eh, yo creo que por eso es fundamental esto de que uno pueda eh, hablarlo y, y difundirlo. Justamente, para que más personas estén, digamos, conscientes de la discapacidad que le genera eh, la falta de apoyo. Exactamente, y es como, como creo que precisamente lo que te comentaba, que usar las redes sociales y todo esto es como parte de nuestra cultura popular, como personas con discapacidad o discapacitados, ¿no? O sea, es, es como precisamente esto de lo que nos tenemos que apropiar y transmitir a otras personas. Uh -huh. Y la subalternidad. Volver hoy, si es, la finalidad de la subalternidad es romper el contenido de exterioridad y ese contenido es inadvertido debido a la capacidad de acción. Domina imposición y manipulación atribuida a la clase dominante. Ahora se traspasa la capacidad de acción impugnación y resistencia desde la clase dominada, que tiene que ver con las mediaciones también y los espacios digitales como herramienta de inclusión para personas con discapacidad. Tim O'Reilly en el 2004 acuñó el término 2.0 para definir a la web de segunda generación como una realidad tecnológica a la que se impone la movilidad y la computación en la nube. Fuente de información universal y democratiza visibilidad. Creo que ahorita vamos en la 4.0 algo así, que es lo que te comentaba de la realidad virtual y todas estas cuestiones. Usabilidad de acceso al Internet de las personas con discapacidad en México. En el 2014 el INEGI registró que el 22% de las personas con discapacidad en México cuentan con acceso a Internet de las cuales... 15.1% tienen computadora y 14.1% tienen celular. Pero yo creo que ahorita son los que tienen celular. Las hipermediaciones. Escolari es un proceso de intercambio, producción y consumo que se desarrolla en un entorno con gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Aquí tiene que ver con lo que decíamos del lenguaje aunado a la industria cultural y cultura popular, ¿verdad? Claro. La infoxicación, término empleado por Alfonso Cornela para identificar la producción y consumo masificado de información a través del internet. El gran ejemplo, el coronavirus ahorita, que ya estoy al queque de lo del coronavirus en estos momentos, ya estoy fastidiada que hasta yo creo que mucha gente se dice enferma de coronavirus, nada más estar leyendo la información, pero bueno, ese es otro tema. Problemáticas de las hipermediaciones y culturas urbanas. Escolari y Jesús Loza identifican que las mayores problemáticas con las hipermediaciones y culturas urbanas son las identidades colectivas con la pérdida de identidad que se tenía con la modernidad, así como también la desmasificación de información y fragmentación de grandes identidades. Que es como que estamos tan saturados de tantas identidades y mezclas con la globalización de lenguajes y representaciones y tal, que por eso puse a este chico con, con calcas en toda la cara y con cara de hartazgo de que ha perdido su identidad a tal punto que ya no sabe él quién es, ¿no? Redes sociales, globalización... Y poder, donde a través de la globalización también se pueden hacer cambios hasta en la cuestión legal, políticas públicas y todo esto, desde el uso de redes sociales, que es como que ahora sí lo que pretendo con Orgullo Disca y Cádiz y mis proyectos, llegar a un punto donde podamos tomar acción en políticas públicas en nuestros respectivos países. Acción Colectiva, Movimiento Social y Comunidad. Lo que me llama la atención es que el movimiento de vida independiente de Estados Unidos surgió en la misma época que el, el movimiento gay y el movimiento feminista. Estamos hablando de los setentas, ¿no? Y, pues bueno, aquí puse las diferencias de Acción Colectiva, Movimiento Social y Comunidad Castells. Es la acción de los movimientos sociales en sus diferentes formas. Pretende introducir nuevas instrucciones en los códigos de programas de las redes. El poder gobierna, el contrapoder combate. Olson. La acción colectiva es la acción de las organizaciones que se dedican a la atención de los intereses particulares colectivos que los componen destinada a producir bienes públicos que están a disposición de los participantes. Movimiento social. Revilla Blanco. El, el movimiento social es el proceso de constitución de identidad colectiva fuera del ámbito de política institucional, por el cual se dota de sentido de acción individual y colectiva. Viani destaca cuatro enfoques de referencia a la dinámica implementada en los movimientos sociales. Redes informales de interacción, creencias y solidaridades compartidas, acción colectiva de desarrollada en áreas de conflicto y fuera de la esfera institucional. Comunidad poviña, la comunidad es un agrupamiento que surge de manera natural, inconsciente, espontánea. No tienen una finalidad en sí. Espósito, la comunidad es y debe permanecer constitutivamente impolítica para responder al ser en común. Torino, la comunidad no remite lo propio ni no a un principio sustantivo de identificación, sino su carencia, forzándolo a salir de sí mismo. Y pues, se re con estas dos representaciones de la conquista de nuevos espacios, como millennial que consumo redes sociales y todo, puse dos ejemplos. No sé si has visto a estos estando peros con discapacidad. Alexis, el ojitos de huevo, amigo mío, este, Quique Vázquez, y el cojo feliz. Este video se viralizó, estuvieron con el escorpión dorado que también pues, es como comediante mexicano, y subieron y, y estaban vacilando, hablando de capacitismo. Este video te lo voy a pasar por Messenger, para que lo puedas ver a detalle, y das, lo veas de una forma crítica como yo, donde no te hablaron con choros mareadores como nosotros ahorita de capacitismo y eso, sino de sus propias experiencias, y concientizaron a una gran cantidad de población. No, de hecho me imaginé la famosa Morsa, el primer video viral, esta persona tiene secuelas de poliomielitis, es trans, eh, pertenecía al mundo gay underground, este, porque pues hacía porno y tal, pero su historia, y me sigue más sobre su historia, y me llamó la atención porque dentro que pertenece al LGTB y al mundo de la discapacidad y pues que hacía porno y tal, literal, es vedette. este me llama la atención que pude, pude investigar, y pues dicen que tiene una fundación en apoyo a personas con secuela de polio en Estados Unidos, entonces, lo que me llama la atención es de que ella fue el primer video viral en México, y a través del video obedece a la morsa, ¿no? Pero sin querer... Nadie se puso a investigar y nadie sabe que la famosa Morsa es alguien con discapacidad. Podría compararla con Frida Kahlo, que todo el mundo habla de sus obras y su vida tormentosa con Diego Rivera y varias cuestiones, pero no se han puesto a profundizar que es una persona con discapacidad, ¿no? Y que bien o mal, pues están conquistando espacios mediáticos. Se están haciendo visibles. Y es como la, re, la reflexión final que yo hice al terminar toda esta ponencia, pues. Me encantó, ¿eh? muy buena. Entonces, déjale pongo, ¿cómo le pongo aquí para quitar la pantalla A ver, Bueno, esta pantalla, ¿en nueva función o en poner en pausa? A eh, eh, por chiquitito te digo, acá en mi ciudad tenemos un lugar que es de lucha, anti, de, quedó, digamos, de rehabilitación para las personas que tenían poliomielitis, y se llama Aguilar, ahí fui cuando era chica, pero es medio autárquico y medio provincial del Estado, no es privado, es, eh, es, recibe subvención del Estado, es muy bueno, es de la ciudad, y después también sé que en Buenos Aires está el FLENI, eh, yo no fui, eh, nunca al Flenny, pero bueno, hay un comentario que, que es muy bueno para la rehabilitación de las personas. Y después, bueno, mi hermana sí estuvo en el Hospital de Garrahan, lo operaron, y el Hospital de Garrahan acá en Argentina es eh, es público, es, eh, es un hospital público. Nosotros lo que tenemos en Argentina es que la, la salud pública o al menos en Rosario, en, en mi provincia que es Santa Fe, es, es buena. Eh, así que sí, me imagino que hay eh, lugares privados, yo no, no he accedido a los lugares privados, eh, porque cuando pasé por el periodo de rehabilitación, eh, en su momento yo no tenía paga de obra social, era, era todo con, con hilar, con lo público y la verdad es que no tengo nada para decir, hasta el día de hoy el ar sigue funcionando acá en mi ciudad, y si bien necesita un montón de cosas porque eh, está llevado adelante por funcionarios municipales, son ...compañeros municipales los que trabajan ahí, eh, ahora estábamos hablando con una compañera acá en mi ciudad que también tiene discapacidad y ella sí se sigue atendiendo ahí, le hace falta muchísima inversión, así que las personas que van a la pileta a rehabilitarse y demás eh, y al gimnasio están notando de que se está viniendo abajo y nos da lástima porque en realidad el, los trabajadores que están ahí y le ponen toda y es re necesario porque es muy necesario para las personas que no tienen obra social. Porque si, vos, si, no, es, si no está el lar, quien no tenga eh, paga de, de obra social no tiene a dónde ir. Entiendo. No sé, no sé cómo es ahí en México, pero... Acá pues te dan seguro social, pero de las instancias públicas están el seguro social y también el DIF, este, pero, pues como es mucha demanda y tal, no es como una atención más según tu situación, ¿sabes? O sea, es como acá que tengo una enfermedad que se considera dentro de las raras, ¿no? Sí, también, también. Y acá, este, ¿tú qué, qué enfermedad tienes o condición? Se llama miopatía congénita central con es una enfermedad, neuro, neuromuscular. ¿También la mía? Claro. También la mía es neuromuscular. Yo creí que tenías parálisis cerebral. No, no. Es una enfermedad neuromuscular. Es, están atrofiados los nervios que conectan el sistema nervioso con el músculo ¿Oye, ¿no será atrofia muscular espinal? Bueno, eh... Porque realidad, la mía también tiene que ver con los nervios y, y las conexiones de los nervios. No sé, porque a mí eh, en el año 83 me diagnosticaron y bueno, ahora fue a través de una biopsia muscular. Así que ahora la médica me dio para hacerme un genético y bueno, tengo que ver si la obra social me lo reconoce, espero que sí. Yo creo que a lo mejor va a ser AME porque con la descripción que me diste la AME hace cuenta que nos falta una proteína en los nervios y, y no está bien la conexión, no sé cómo está el rollo este, pero yo no tengo movilidad en mis extremidades superiores e inferiores. Sí. A ver si no tengo que censurar la parte del teletón, porque como digo yo, amor no quita conocimiento, pues, o sea, como te digo, estoy agradecida con la institución por las herramientas que me brindó, porque ahí sí son expertos en... En mi condición, hay una doctora que es una eminencia, yo es experta en la AME, pero pues no dejo de hacer críticas. Es que, claro, no, no, no es, yo lo que interpreto es que, que lo que decís es constructivo, incluso también para que vayan cambiando con este ritmo social que también va cambiando. Eh, y si no escuchan a los pacientes... Eh... Están jodidos, al final de cuentas, en estas épocas... El que no escucha como una recomendación, más que una crítica, creo que está jodido. Que es lo que yo decía de las feministas, ¿no? Sí, que muchas veces tenemos que criticar también que no hay espacios para ir a las manifestaciones, que las marchas son muy largas y las compañeras no pueden manifestar. Y que hay situaciones como las radicales, que también generan violencia y nos ponen en riesgo. Exacto. Yo me enteré de la marcha de acá que hubo en mi ciudad, que al final la marcha se escuchó como un disparo y corrieron multitudes, eh, tumbaron chicas, les pasaron encima, yo no sé si hubo lesionadas, pero solo sé que dijeron que se escuchó un disparo y todo el mundo se echó a correr. Imagínate a alguien con discapacidad en esa situación. Dijeron que hace rumoró que hasta chicas sentidas cerradas en las tumbaron ¿Hasta qué punto son...? Eh, yo con eso tengo un pensamiento, no sé, medio... Eh, yo a veces pienso que también eh, dentro de las marchas eh, puedan existir eh, estas personas para romper la manifestación. Pero es un pensamiento mío. Digo, es que ante, el, ante la presión popular, ante el poder popular de la manifestación de las mujeres, ¿quién te dice que no puedan ser eh, utilizadas ciertas mujeres para romper con eso? También me parece que... Que el mismo pues, gobierno las infiltre. No sé si el parte. gobierno o el, poder o el poder político privado, digamos, o sea, no sabemos, no... no pero de... estamos dando otro tema que puede ser feminismo y discapacidad, ¿no? Anota. anota. Ano, lo anoto en, el, en nuestro top ten. ¿Te imaginas que hiciéramos una que se llamara la revolución de las rengas? Sí, sí, ¿por qué no? Sería cool hacer, hacer algo que se llame la revolución de las rengas. Y sí, claro. Rengas revolucionarias. <risa> bueno. Te dejo dos horas. Dame mucho, besitos, y luego planeamos la siguiente reunión. Esperemos, people, que se puedan reunir. Bien. Están invitados, decimos, hombres, mujeres, que pertenezcan al LGTB, o a Deber, somos humanos. Y principalmente, pues, este es un espacio para los rengos. Quien quiera entrarle, ya saben que está la invitación abierta y vamos a planearla Nati y yo en la siguiente reunión besitos Nat chao, nos vemos chao, chao